Hola chicos, perdón por no estar activo, ahora les explico todo lo que me pasó. Primer punto los estudios, tuve que estar el 67% de mi tiempo estudiando para probar. Me fue genial pero es un tema que le pasa a muchos youtubers. Tenía poco tiempo libre y apenas me alcanzaba para usar el celular, y por eso en Twitter estuve activo. Por lo que de jugar tanto al celular empecé a jugar a Clash Royale, y ahora que uso mi PC puedo editar la parte 2 de los universos alternos. Lo malo es que lo quiero pulir como gema y voy a estar inactivo mientras lo edito. Pero les dejaré en unas horas un gameplay de Clash Royale. Espérenlo los que lo quieran ver y, para los fans de Undertale tranquilos, se viene su video más o menos para navidad y no hace falta que miren el gameplay si no quieren. Ahora sí adiós.